¿Qué tal queridos amigos? Cordial saludo iniciando nuestro día. Hoy miércoles la iglesia celebra la memoria de Santa María Faustina, la vidente que tuvo la gracia de contemplar a Jesús misericordioso. Vamos a encomendarnos a Dios a través de la misericordia del Señor, de su amor misericordioso. Que el Señor Todopoderoso nos cubra con su santa bendición, derrame su misericordia en todos nosotros. Nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal y peligro. Que hoy sea un día para gozarnos en la misericordia de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Una vez estaba Jesús orando en, el en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. No nos debes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, dos, cosas, dos, dos elementos para la vida cristiana el día de hoy. Uno, Jesús está orando. Y sus discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y aquí es muy importante, aprendamos de Jesús orante. Enseñemos con nuestro ejemplo. Usted que es papá, usted que es mamá. Que sus hijos no solamente sientan la oración, sino que también vean el buen ejemplo suyo, orando. Ese momentico de silencio, arrodillado delante de Dios, clamando al Padre Celestial. Y dos, esa oración linda que Jesús enseña al Padre Nuestro. A veces creemos que para relacionarnos con Dios necesitamos grandes discursos, grandes hechos, cosas prodigiosas, unas cosas extrañas, ¿no? Hablarle a Dios, a Dios Padre desde el corazón, y estas sencillas palabras, sencillísimas, el Padre Nuestro, que tal vez ha sido una de las oraciones que aprendimos de niños, y que todos los días tal vez oramos, se convierte en esa oración por excelencia, con la cual nos dirigimos a Dios, a un Dios que es Padre. Que el Señor tenga piedad de todos nosotros, mis queridos hermanos, nos cobije en su amor inmenso, Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, hagamos de nuestro día, un día en oración.